Espejo en conjunto con una serie de ilustrados de la época, ¿no? entre ellos el Marqués de Selva Alegre, el Marqués de Sánchez de Orellana, el Obispo Pérez Calama, entre otros que conformaron una serie de sociedades, entre ellos la Escuela de la Concordia, la Sociedad de Amigos del País, que eran instancias que permitían no solamente aprender, conocer, sino también debatir y luego comprometerse a compartir este conocimiento. solamente estas élites ilustradas eran dueñas de la sabiduría de poder leer y escribir. Se utilizaron mecanismos, medios este, totalmente disímiles, diferentes, pero interesantes, como por ejemplo los sermones en las iglesias. ¿no? Entre ellos tenemos a Juan Pablo Espejo, hermano de Juan Espejo, que era el más revolucionario de todos y que pues, en, a través de sus sermones en realidad incendiaba las conciencias de los quiteños en el siglo XVIII. ¿no? Tenemos también a varios de los de, frailes mercedarios, franciscanos, que participaban de estas reuniones y que a la vez pues también daban a conocer estas ideas. Es importante en esta época el señalar o volver a retomar la idea de la libertad de imprenta porque esta ley, la ley de libertad de imprenta, nos da cuenta de, de que el conocimiento era mucho más libre, de que el conocimiento es más democrático y de que todos quienes tenían y querían expresarse lo podían hacer a través de las publicaciones. Creo que el hecho más importante de, de la época es cuando en conjunto con otros jóvenes marcaron, más bien dicho, vistieron a las cruces de la calle García Moreno con banderas y con inscripciones que daban pie mensajes precisamente de todos estos principios republicanos que tienen que ver con la igualdad, con la ciudadanía, con los derechos del hombre y el ciudadano. Eugenio Espejo vivió en una época de cambios, de cambios trascendentales, profundos, una época revolucionaria. Leyes importantes como la de la libertad de imprenta, como la de la, los derechos del hombre y el ciudadano. Fueron elementos que se dieron a conocer en esta época por Eugenio Espejo y que además también permitió el surgimiento de un, nuevos medios de comunicación como se lo denomina ahora. ¿no? Es importante esto, todo porque son principios republicanos que dan cuenta de que la igualdad, la democracia es para todos. Es importante también señalar que la cumbre del buen conocer, Fluxos Society, que se realizará en este espacio del centro de Eugenio Espejo, tiene esa coincidencia en términos de que el conocimiento en el siglo XVIII fue mucho más amplio como ahora pretende ser este proyecto.